jubileo, una de las instituciones más vapuleadas en los 14 años, en la búsqueda de información, y siempre en jubileo decían, los números no mienten, pero hay muchos mentiroso haciendo números, y 14 años, lastimosamente también, y aquí hay que reconocer, tuvimos una autocensura económica, en varios niveles, Empresarios, instituciones públicas y muchas veces la misma universidad. Entonces, creo que ese fue un primer error como país, como población, que no tiene que volver a suceder cuando habían varios ejemplos alrededor. Quiero saludar también a la ingeniera Juana Borda, decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, que era una de las pocas autoridades que nos invitaba también a este mismo auditorio muchas veces a dar ciertos números que no coincidían con la parte ni el optimismo oficial que se manejaba en ese tiempo. A los expositores Darío Monasterio, Sergio Daga y René Martínez, con el que siempre hemos intercambiado información. Y ustedes muchachos que gracias a Dios los tenemos, no son futuros, son presentes. La pelea que se dio en esos días fue un, una pelea bastante complicada y si no hubiera sido por los jóvenes, como dijo Juan Carlos, hubiera sido muy difícil que estuviera aquí. Posiblemente hubiera estado como asesor de la gobernación, pero no como ministro. Así que muchísimas gracias por todo el esfuerzo a todos los que han estado en, este, en estos eventos porque yo quiero decirles que fue muy complicado. Volaron un ducto de 200 metros, lo cual no había sucedido en 30 años, cortaron a más del 40% de la población el gas y no les importó, cortaron los alimentos a ese 40% de la población de Occidente y cortaron el combustible. A pesar de eso, la paz... Oruro y Cochabamba, fueron una resistencia en la cual también hay que rendirle el homenaje porque pasaron días complicados. A veces bajábamos 12, 1 de la mañana y veíamos colas de colas de vehículos para cargar al día siguiente 100 bolivianos de combustible. Entonces, yo creo que eso no puede volver a suceder en un país porque la desesperación de aferrarse al poder ha sido algo desesperante de los tipos al punto de llegar a actos que rayan con el terrorismo. Porque volar un ducto, cortar alimentos, ya definitivamente es llegar a extremos. Pero bueno, vamos a entrar en el tema, básicamente, del presupuesto general de la Nación, que era la primera parte que teníamos como introducción, si ustedes se fijan, el 2005 habían 40 mil millones de bolivianos el presupuesto consolidado y llegamos a 221 mil el 2015. Esto implica cinco veces más dinero, oficialmente. Y si consideramos que también hubo plata, que subieron de 110 millones o 200 millones, en remesas del exterior de aquellos compatriotas que de una o de otra manera tuvieron que salir a buscar mejores días afuera se multiplica casi por cinco, porque de 200 millones llegamos a 1000, mil, 1200 mil millones en el tema de remesa y el tema de la pregunta del pueblo boliviano es esta parte que viene desde el 2005 que coincide con una subida de precios de materias primas y commodities hace que tengamos cinco veces más recursos oficialmente inscritos en el Presupuesto General de la Nación. La pregunta es, ¿tuvimos cinco veces más salud, cinco veces más educación? ¿Las universidades recibieron cinco veces más recursos? Lógicamente que no fue así. Y este presupuesto, que era referencial en algunos casos, nos permitía también generar el tema de desarrollo y hubiera sido una gran oportunidad que al tener cinco veces más ingresos, hubiéramos podido hacer una programación ordenada de todo lo que se refiere al desarrollo. Pero aquí podemos ver claramente, siempre el gobierno dijo que tenía el crecimiento más alto, pero nunca se comparó. Cuando comparaban el crecimiento, cuando decían hay mucho más ingresos, cinco veces más que el 2005… Pero cuando lo relacionamos con el crecimiento, del 1992 al 2005 se invirtieron y gastaron 53.506 millones de dólares. Y entre 2006 y 2019 se invirtieron y gastaron y despilfarraron 310 mil millones de dólares. O sea, es 5.5 veces más de recursos. Sin embargo, el crecimiento del 92 al 2005 fue 3.4 el promedio y el promedio del 2006 al 2018 4.9, lo cual hace una diferencia de solamente 1.45. Esto demuestra de que este monto de, de dinero, 310 mil millones de dólares, equivale al gasto de 70 años de otros gobiernos. O sea, que no puede comparar usted alguien que gana mil dólares con alguien que gana cinco mil quinientos dólares y le falta salud, le falta educación, le faltan caminos y estamos con problemas en diferentes lados. Esto demuestra el despilfarro que hubo de dinero y fíjense que el crecimiento no tiene el impacto que debió haber tenido esa cantidad de dinero. Y quiero tocar un punto básicamente porque siempre nos dijeron que la nacionalización hizo crecer los ingresos. Efectivamente, del 2005, de 4.672, crece a 24.000. A 24.000 millones. Y esto demuestra de que sí, efectivamente, hubo ese crecimiento. Este es el IDH que se distribuía con las universidades, municipios, gobernaciones, fondo indígena y la parte de regalías pero a partir del 2014 comienzan a caerse los ingresos porque hay un cambio radical a nivel mundial. Los precios de materias primas se vienen abajo y lógicamente en la misma proporción se vienen abajo los ingresos y esto lo están sufriendo más de 370 instituciones públicas. El 2010, acuérdense ustedes, teníamos acá un primer evento el 2009 que el barril de petróleo llega a 40 y hay una bajada del 2008 al 2009 que fue una alerta de muy poco tiempo y después volvió a subir y ya no paró directamente, pero aquí se cae aproximadamente 60%. Este es un primer problema que se da porque no pudimos crear nuevas alternativas de ingresos se habló del pacto fiscal, donde no invitaron a las universidades por alguna razón y se estuvo trabajando con los municipios y con las gobernaciones, pero nunca pudimos llegar a una solución para justamente tratar de ver de qué manera esta parte de lo que correspondía a la bajada podíamos nosotros cubrir. Ese pacto fiscal en la cual alguna vez estuvieron también Jubileo ayudando con información no pudo de ninguna manera establecerse. Y Yacimientos que se presenta como una institución totalmente eficiente, el informe del presidente la semana pasada, dice que solo ejecutaron 38% del presupuesto. Y lógicamente, con eso no hubo exploración y al no haber exploración, no se aumentaron las reservas. Y al no aumentar las reservas, se nos complicó el problema de lo que es los ingresos y garantizar los dos convenios con Brasil y Argentina. Porque hay tres mercados, el interno, Brasil y Argentina, básicamente, en, el, en lo que corresponde a gas. Y a la entrada del actual gobierno se tuvo que negociar muy rápidamente, y aquí hay que dar gracias a la buena voluntad también del gobierno brasilero, porque si hubiéramos seguido manteniendo los 30 millones de metros cúbicos de gas como mínimo de entrega en este momento estaríamos pagando en multas casi el 50% de la renta petrolera porque bajó la producción, aquí hay un efecto doble, baja la producción en 15% y baja también el precio del barril de petróleo, con lo cual también baja el gas. Entonces, esa reacción rápida que se tuvo el gobierno, bajamos a 19.2 millones de metros cúbicos de gas, lo cual sí hace que nos libremos en el contrato de lo que son esas multas. Por otro lado, también garantizamos todo lo que se refiere a una eh, constante eh, exportación de gas sobre un volumen ya definido y también ahora tenemos que sentarnos con la Argentina porque tenemos un problema de equilibrio entre la oferta y la demanda porque el mercado interno también ha subido mucho, de 7 millones de metros cúbicos de gas en 10 años aproximadamente estamos en un 13 millones de metros cúbicos de gas. Al no haber exploración tenemos un desequilibrio y lógicamente los ingresos perdón, los ingresos que corresponden a universidades, municipios, gobernaciones, por ejemplo, por el IDH es muy notorio, con lo cual también baja el tema de inversión. Acá podemos ver una de las variables principales complicadas que tenemos, que es la subvención a los carburantes, en la cual, si ustedes se acuerdan, el 2010, de aquí hay un aumento, 2009 que baja porque es una relación directa del precio del barril de petróleo. Subía el ingreso de gas, pero también subía la subvención por el hecho de tener la importación de diésel. Y de aquí baja a 1.600 porque... De aquí, de aproximadamente 140 dólares el barril de petróleo, se cae a 40, con lo cual baja la subvención, pero a partir del 2010 vuelve a subir y se hace la primera importación de gasolina. Hasta el 2010 no había ningún problema, Yacimientos abastecía el mercado interno de gasolina y es el primer año que se importan 145 millones de dólares. El gobierno se asusta y dice… Este es un problema que se va a ir complicando y claro, ¿cómo no se va a complicar si del 2006 al 2010 entraron más o menos 129 mil vehículos de contrabando y el 2010 se larga la ley para la nacionalización de Chuto? Y en ese susto larga un gasolinazo de 80% para diésel y 78% para gasolina. Y también ahí el 5% del IDH que era para los pueblos indígenas, lo distribuyen, 350 millones, si no me equivoco, para los interculturales, 350 millones o 300 para Bartolina Sisa y con AMAC, otros 300, distribuyen en proyectos aproximadamente 1.149 millones de bolivianos. Esos 1.149 bolivi millones de bolivianos, seguramente fue para apoyar el gasolinazo porque los únicos que apoyaron el gasolinazo fueran justamente estos movimientos sociales. Y a la semana tienen que retroceder por todos los problemas que había y desestructuran todo ese crecimiento que se tenía y estabilidad económica. Es el primer punto de quiebre que se da en el tema de, eh, en el tema de crecimiento y estabilidad y los precios se disparan y no vuelven a bajar, ese es un problema que se ocasionó. Y le dicen, bueno señores, como no hubo gasolinazo, entonces tampoco le damos el Fondo Indígena, porque la resolución salió aproximadamente el 20 de diciembre, casualidad, el 26 sale el gasolinazo, a la semana que baja, sin embargo, el Fondo Indígena continúa. Y si ustedes se acuerdan, el juicio era por 119 millones pero el dato real es que en primera instancia teníamos 2 mil millones y ahora hemos verificado todo el gasto que está registrado en el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, fueron 4 mil millones de bolivianos que se gastaron, invirtieron, pero los pueblos indígenas siguen tan pobres como al principio. Ese es un tema que hay que analizarlo, ahí están los juicios, está sobre todo el querer, el tener la posibilidad de esclarecer qué ha sucedido con toda esa plata, cuatro mil millones de dólares, lógicamente es mucho dinero y seguimos viendo que muchos de los pueblos indígenas siguen reclamando. A partir de acá, con esta subida ya del, de lo que es el tema del, de la subvención, entramos en lo que es el etanol. ¿Qué es etanol? Debió haberse empezado el 2006. Pero también había una política de afectar Santa Cruz, de presionar Santa Cruz y pierden una gran oportunidad porque la ley estaba desde el 2004, si no me equivoco, del uso de etanol. Sin embargo, por alguna razón no se implementó y ya la necesidad hace que el 2017, 2018 se pongan de acuerdo e implementen esta política. Y aquí viene un aspecto que es fundamental. Si ustedes ven, acá desde el 2000 tuvimos una crisis del el efecto tequila, que viene una caída de materias primas y una política también de coca cero, que aplicó el gobierno del general Banzer y también Tuto Quiroga. Y si ustedes se fijan, hay un parecido, por eso le pongo, es un empate catastrófico del déficit fiscal porque este es el gobierno neoliberal que dicen ellos y este es el gobierno socialista. Entonces, quiere decir que los dos, si no supieron manejar en su momento y las condiciones y las variables económicas, lógicamente el efecto va directamente a un descontrol de las cuentas nacionales. Sube de 3.7 a 6.8, de 3.36 a 6.9, sube a 8.8 y aquí sube a 8.14. Si ustedes se fijan, el comportamiento es casi el mismo. Aquí se comienza a recuperar los precios del barril de petróleo y entramos en un periodo que coincide justamente con la entrada del gobierno donde hay un superávit, pero no en la proporción de cinco veces más ingresos. Quiere decir que durante todo este tiempo ha habido un despilfarro de dinero que no ha llegado a los niveles de crecimiento. Y aquí tenemos que de 3.36% Llega hasta 8.14 y este es el 2019 que lo podemos ver en detalle. Pero si vemos el promedio, este periodo tiene 5.8 de crecimiento, de déficit y este 6.77, donde ha habido muchísimo más dinero. Y aquí pueden ver los efectos, no voy a ver el superávit porque todo el mundo sabe qué sucede con el superávit. Cuando hay superávit, lógicamente todo se puede gastar, todo es muy bonito, pero cuando hay déficit aparecieron también los genios del gobierno anterior y dijeron que es un déficit positivo. Muchachos, yo no conozco la yesquera positiva, es lo más complicada la yesquera bajo cualquier punto de vista, por lo tanto ese invento del déficit positivo y una yesquera positiva no tienen nada que ver con lo que sucedía en la economía. Y tienen un sistema muy especial de ejecución presupuestaria. Cuando ustedes hacen un presupuesto, lo primero que le enseñan es que sus ingresos hay que dividirlos en los 12 meses para temas de cuota. Y inclusive la mesada que le da a su papá no le dice, oye, entre enero, octubre te voy a dar un monto y enero y noviembre, y diciembre te lo voy a duplicar casi. Y aquí tenemos un primer superávit todavía el 2013 pero ya de noviembre a diciembre aumenta un déficit. Quiere decir que el gasto de noviembre diciembre del 2013 ya había un déficit, desde el 2013. Sin embargo, el gobierno no toma ninguna medida, sigue gastando, porque el 2013 era preelectoral. Todo el gobierno se, mo se movió en función a electoralizar todo el tema económico, no así a lo que necesitaba y bajo una planificación. Aumentan a 3.9, con lo cual ya hay un superávit del 2013 de 0.6. Y el 2013 y el 2014 es cuando más ingresos, han visto ustedes, 24 mil millones en el tema de hidrocarburos y en otras variables, es donde más dinero se tuvo porque a partir del 2014 cae. Aquí hay un superávit entre enero y octubre de 1.5, el 2014, porque los ingresos todavía estaban altos, la caída del ingreso de los precios de materias primas es en el 2014 y también, como era preelectoral, acuérdense que las elecciones eran en diciembre, entre noviembre y diciembre suben el déficit a 4.9, menos el 1.5 tiene 3.4. Ya tenemos el primer déficit del 2014 y nunca se tomó una medida correctiva, siguieron gastando porque a partir del 2014 entra una programación electoral y no importaba lo que se haga con tal de ir al tema de reelección. El 2015 todavía quedaba un superávit pequeño de 0.4 y fíjense, noviembre-diciembre, el 2015, aumentan 7.3 en dos meses. ¿Y por qué? Porque el, 2000, porque el 2016 había el 21F. O sea, todo el gasto que se hace de 7.3 entre noviembre y diciembre, fue para dar una sensación de que la economía estaba muy bien y el 2016, lo que hacen acá, en el 21F, es cuando pierden y el pueblo boliviano le dice no. Y entre, septiembre, entre agosto del 2015 y marzo del 2016, le aumentan a todas las instituciones 30% de IDH y de regalías, sin tener mayor producción, simplemente para que en el 2015, y lo vamos a ver más adelante, se pague el segundo aguinaldo, que comienza a aparecer con un, como un factor de propaganda y que afecta también al sector privado. Se va a 7.3 y en esta subida del déficit que tienen y aumentan, aquí a partir de marzo, ese 30% que le aumentaron durante siete meses, desde abril hasta noviembre, a todas las instituciones, inclusive las universidades, le sacan el 30%, dicen, nos equivocamos en las liquidaciones y reducen, en el caso de la gobernación, que es el que conozco, bajó de 51 millones el tema de regalías a 30 millones, a 20 millones, a 10 millones y a 8 millones. O sea, todo ese 30% lo sacan en seis meses después de que perdieron. Que el, lo que hace que la hacienda pública se puso en función directamente de un objetivo que era la reelección. No así el bienestar del pueblo boliviano. Y el 2016 ya entre enero y e octubre baja el ritmo, pero igual hay un déficit de 3.7 y en dos meses de 3.5% y va a 7.2. el 2017, 4.2, 3.6, lo cual se va a 7.8, y de 4.2 a 3.9 sube a 8.10. Esto, este crecimiento de 3.4 es casi más de, de dos veces a 8.1 y no lo pensaban bajar. Y fíjense ustedes aquí en el enero-octubre del 2019, el déficit estaba en 5.2 y si ustedes ven la tendencia y la proyección que iba, podíamos estar llegando tranquilamente si seguimos esta correlación que hay a un 9.5 o 10% del déficit. No tengo idea cómo pensaban equilibrarlo. Tal vez como Venezuela, sacando del país 4 millones de personas y con eso podían equilibrar, porque eso es lo que ha sucedido en Venezuela para poder tener alimento. Y asumimos que noviembre y diciembre asumimos, la presidenta ingresa el 12 de noviembre y se hace un reajuste y una revisión de todo y el, se pagan sueldos, salarios y todo lo que es primordial en el tema de inversión y el déficit se baja a 2%, con lo cual podemos bajar esta tendencia que era a 9.5, se la baja a 7.2 y volvemos al 2016 donde todavía había un margen en el tema de recursos del Estado. Entonces, una primera variable que era y una primera parte de la política de la nueva política económica es reducir, frenar el deterioro porque si llegábamos a 9.5 se podía descontrolar el tema económico y que seguramente lo iban a tener. Otra variable que también tenía problemas es el tema de lo que es la balanza comercial positiva hasta el 2014, en el cual podemos ver nosotros toda la parte positiva que hubo, pero es más que todo por materias primas, lo que es venta de gas, minerales y también los commodities como soya y todos los productos. Y aquí comenzamos a partir del 2015 otra vez la balanza comercial negativa, quiere decir que importamos más de lo que exportamos. Y otra vez la variable se vuelve a disparar, llega a máximo el 2016, que es cuando cae a mayor nivel el tema de los hidrocarburos, a 1,306 y el 2018 a 1,077 y el 2019 baja a 899 y es donde esperemos nosotros que es la segunda variable por la liberación que se ha dado a partir de noviembre de flexibilización de todo lo que es el incentivo a la exportación porque aquí se utilizaba una política, y perdón que utilice la palabra cavernaria, porque 20% cubre su mercado interno y para el 80% tenía que fijar cupo de exportación y dependía de un burócrata en, en La Paz que si se había peleado con su suegra en la mañana tardaba un mes para darle el permiso, cuando en el Paraguay el permiso de exportación en línea tarda aproximadamente 20 minutos. Desde el momento en que usted coloca la solicitud de autorización en Paraguay para exportar, son aproximadamente 20 minutos o 30 minutos que tiene la respuesta de autorización y lo demás procede. Por eso es que el Paraguay en este momento, en toda la economía que tiene, inclusive en exportación de carne, está por encima de la Argentina. Y en tema de calidad, hace poco acaba de ganar a nivel internacional, el premio del Sabor, si no me equivoco, fue en China, y que es lo que abre también la posibilidad a la carne boliviana posteriormente. Aparte, hay aquí, si ustedes se fijan la deuda, hemos visto que en el presupuesto había cinco veces más plata. Si a usted le aumentan de mil dólares a cinco mil quinientos mensual, lo primero que hace es pagar su deuda, ¿no?, a ellos, aparte, si ustedes se fijan, del 2005, 4.942 baja la deuda a 2.208. No fue que el gobierno pagó, fueron dos condonaciones del Banco Mundial y del, eh, del BID y Gobiernos Amigos. Y queda en 2.200 y la tasa de interés baja. Sin embargo, crece cinco veces la deuda. O sea, le aumentan cinco veces el sueldo. Y encima va a la cooperativa a prestarse plata y se le está cayendo su casa, el jardín no está bien arreglado, sus hijos no tienen educación. Esa es la relación que se ha dado con el tema de la deuda. Y la deuda la comienzan a manejar en proyectos, en programas y proyectos, muchas veces de dudosa rentabilidad. Aquí básicamente hay un mayor control por ser de organismos internacionales. Acá tenemos la composición de lo que es los órganos del Estado, el ingreso y el egreso. Es superávit porque aquí está aduana, están todo lo que se refiere también a impuestos nacionales. En el tema de empresas públicas ya hay una diferencia mínima entre lo que es ingreso-egreso y ahora estamos determinando en la revisión a nivel de detalle que la mayor parte de las empresas públicas son deficitarias. Hay proyectos que han sido implementados sin tener ni siquiera la rentabilidad mínima y hay otros que definitivamente, como la planta de urea y amoníaco, la planta separadora de líquidos, que era la famosa industrialización, tampoco se ha dado. Y las instituciones de seguridad social, sí, que tienen un presupuesto de ingresos-egresos equilibrado y algún excedente que hubo lo querieron, quisieron de la caja, los quisieron poner en el tema que correspondía a construcción de hospitales cuando hay hospitales que salud vamos a ver después. Las entidades descentralizadas, si sí, aquí hay ingreso y 10, eh, 17%, hay un déficit. Y lo mismo que se dan en el tema de las entidades territorias autónomas, donde el ingreso es 5.2 y el egreso 13.6 que se cumplen, que se cubre con, con, con convenios, con préstamos, con todo. Y las universidades públicas, si ustedes se fijan, genera solamente el 1% del ingreso y 3% del gasto. Entonces, el tema de las universidades públicas es un problema también que hay que ver de comenzarlo a corregir. Hay un dato que lo estamos verificando, que de cada 100 alumnos solo se gradúan 7, ese es el promedio. Entonces, habría que ver, estamos revisando los datos para ver eh, todos los datos de gastos de las universidades, para ver también de incorporarlos a un pacto fiscal y ver cómo se le da una prioridad al tema de la educación y cómo se pueden utilizar mejor el tema de los recursos. Esos son los primeros datos que estamos sacando y esperemos que hasta máximo abril estaremos dando todas las cifras de gasto de todo el sector público a nivel de, de detalle. Esta es la distribución, como ustedes pueden ver, es un 35% que se tiene de las empresas públicas y este es un un nicho, que otras veces el nicho implica algo positivo. En este caso el nicho es de déficit y hay que hacer un análisis más profundo. Solo como ejemplo, el tema de salud. Ningún gobierno en 50 años le puso interés a la salud. La única vez que más o menos, porque me tocó estar ahí, es que nos traspasaron los cinco hospitales de tercer nivel en Santa Cruz a partir del 2013. Pero esos mismos cinco hospitales de tercer nivel son los que teníamos cuando en Santa Cruz había 1.300.000 personas en 1992 con el Censo de Población y Vivienda y en 2012 éramos 2.6 millones, o sea, el doble de población y los mismos cinco hospitales. O sea, que 50 años ningún gobierno le puso plata y es peor este gobierno que tuvo cinco o seis veces más plata, tampoco le puso mucho Interesa la salud al punto que si ustedes se fijan, con protección financiera solo había el 49% de la población. O sea, 51% de la población, 5.6 millones de personas no tenían ninguna cobertura financiera. Entonces, ¿dónde estaba la bonanza si no había entre el crecimiento que decían que había, que era espectacular, que era el mejor, cuando la población boliviana no tenía una cobertura financiera? sobre todo de salud, y había lo que se llama la salud de bolsillo, el que tiene plata se cura y el que no se muere. Entonces, ahí viene un extremo también que cuando se hacían las encuestas, ¿qué quiere usted para su barrio? Pavimento, y ahí ven ustedes kilómetros de kilómetros de pavimento. ¿Por qué? Porque con pavimento… Sube el precio de la casa, sube el precio del terreno, el auto no se arruina, pero en la primera enfermedad grave del primer eh, pariente o, o familiar querido, tiene que vender la casa, tiene que vender el auto, tiene que vender el terreno. Por lo tanto, es un desequilibrio cuando no se atiende el tema de salud. Por ejemplo, los países europeos como Suecia, como Finlandia, pagan aproximadamente 53% de impuesto de su salario, pero no les falta nada. Hay temas de todos los servicios que se van cubriendo. Y ahora ustedes pueden ver, todos los días en los canales, hay que un hospital, que la, el hacinamiento, pues sí, eso lo tenemos hace 50 años. Lo único que ahora sí, posiblemente querrán que en siete meses del gobierno de transición solucione lo que no se solucionó en 50 años. Entonces, aquí lo que hemos propuesto Vamos a ir a una revisión de, primero, la distribución de lo que son los hospitales de primer, segundo y tercer nivel y relacionarlo con la población. Segundo, una revisión de los ítems de salud, porque seguramente en, una primera, en un primer muestreo se han identificado que hay todo tipo de profesionales que no están siendo ocupados por médicos. Entonces, se está viendo que en base a a todo lo que es el sector de salud va a haber un eje ordenador que es el seguro único de salud. Primer, segundo nivel, dar los ítems que corresponde y equipamiento. Porque se ocuparon de construir hospitales por todo lado y no hay equipamiento, no hay tampoco ítems. O sea, no se fue acompañando el cemento con este tipo de servicio y es lo que ha generado este desequilibrio. Que seguramente también ahí lo ven al padre Mateo pidiendo el 10% del presupuesto, y se han hecho una revisión del Presupuesto General de la Nación, hemos llegado a lo que es el 10% del presupuesto, o sea, ya está dentro de lo que es el Presupuesto General de la Nación el 10%. Lo único que ahora tenemos que ejecutar en forma eficiente y no seguir con el cemento, sino equilibrando donde ir los hospitales, incorporar equipamiento y también incorporar los ítems de salud que corresponden. Con la pérdida del IDH, las universidades y los municipios pequeños no tienen, sobre todo los municipios pequeños, no tienen opción de pagar el Seguro Universal de Salud. Es imposible. Son más de 200 municipios pequeños, más que todo en el Altiplano, eh, La Paz, Cochabamba, Potosí, de que no van a poder pagar el Seguro Universal de Salud. Entonces necesitamos una reconfiguración de este presupuesto para que podamos, como gobierno central, darle la sostenibilidad y generar el crecimiento, ese crecimiento económico también llegue al desarrollo humano, porque hay un desequilibrio muy complicado. En el tema de educación, estamos con un 12% en el tema de educación y creemos nosotros que sí es fundamental el tema de salud. ¿Y por qué es fundamental el tema de salud? Porque si un, está construyendo un puente y se para, no, no tiene problema, entonces lo reactiva después, ve alguna manera de solucionar el tema de salud es realmente dramático. Y ahora con este tema del dengue, lógicamente nos ha creado un hueco mayor porque no hay muchas camas, no, sobre todo Santa Cruz no está preparado, tenemos un rezado de más de 10 mil ítems, los que se sacó aproximadamente al, 2000, al 2018 y lógicamente eso implica hacer una reingeniería del sector y ver cómo se soluciona. Estamos trabajando también, y esto es una instrucción de la presidenta, de generar leyes en un gobierno de transición, cambiar algunas leyes, se van a revisar en el tema tributario, para que el nuevo gobierno pueda tomar las medidas que correspondan. Y nosotros estamos eh, corrigiendo algunas medidas para poder equilibrar, por ejemplo, esta bajada del, del déficit fiscal y también del déficit comercial con un decreto que va a liberar el tema de exportación. Porque hay que tener en cuenta que tenemos un vecindario bastante complicado ya aquí don Juan Carlos nos, nos mostraba problemas en Chile Argentina está con serios problemas Brasil ha estabilizado la parte económica tiene un ministro bastante ortodoxo que al principio no le auguraron mucho éxito pero parece que le está dando resultados digamos Ecuador cuando uno habla de los famosos socialistas del siglo XXI Correa que era un doctor en economía 10 años que criticaba al imperio, Ecuador es nomás un estado asociado del imperio, porque su moneda de, eh, de curso oficial es el dólar. Y en 10 años, 12 años que estuvo de presidente, no tuvo la capacidad ni siquiera de generar una nueva moneda, porque como los precios del petróleo subían, lógicamente la izquierda no importaba, el dólar era lo que en ese momento le servía, apareció como un buen presidente y le tocó a, a, al nuevo presidente Lenín Moreno... Tener que tomar las medidas de ajuste como las que tocó, lastimosamente, otra vez tuvo que retroceder, porque ahí no hay que emisión monetaria, que crédito interno, es, si no hay dólar, la única manera que tiene. Si no exporta más, tampoco tiene recursos. Entonces, la economía del Ecuador es también complicada en su manejo en la política monetaria. Pero, lastimosamente, eh, a nivel de Venezuela, a nivel de Chile, como daba el ejemplo, que una simple subida del 4% en el metro generó semejantes zafarranchos, al punto que están cambiando el tema de la constitución. Y hablando de la constitución boliviana, el 2009, a universidades, municipios, gobernaciones y a todo el Estado, ustedes encuentran en la constitución 101 decretos de derecho, 101 artículos de derecho. Pero nadie sacó cuánto costaban. Y lo que está sucediendo en este momento, a nivel latinoamericano y en varios lugares, es que las demandas sociales están rebasando la capacidad de los estados. Y si eso no se frena, va a ser complicado, y no es solo en Latinoamérica. Fíjense, Hong Kong, con todo el potencial, el ingreso per cápita, uno de los más altos del mundo, van nueve meses de una pelea y no hay cómo controlarlo. Entonces. Y ahora con el tema de las redes y todos los sistemas de protesta pues son efectivos, en, sobre todo en Hong Kong, cuando uno mira las protestas organizadas, coordinadas que se tienen, son, yo diría, es el sumum de lo que es organización, porque no han podido quebrarlas todo el gobierno durante aproximadamente nueve meses, lo cual hace que Bolivia sea un caso especial. Acuérdense que el 85, bueno, ustedes jóvenes, algunos ni habían nacido, tenemos que hubo una inflación de 8 mil por ciento. Y 35 años hemos tenido crecimiento económico y hemos tenido estabilidad económica. No hay un evento grande ni de evaluación, nada de eso, sobre lo que es la economía. Y han habido ocho cambios de gobierno. Vamos a tener el noveno, en, seguramente entre julio y agosto, todo eso se dependerá, después de la elección, como dice aquí don Juan Carlos, que sea limpia, transparente y podamos elegir al que mejor le parezca el pueblo boliviano. Pero ha habido estabilidad y ha habido crecimiento y creemos que vamos a esa tendencia en lo que es el tema básicamente de estabilidad económica y dejarle al otro gobierno la información transparente y poderle dar también a los partidos políticos toda la información y que puedan elaborar una propuesta económica seria. Porque acuérdense ustedes, en, en la anterior elección, yo no vi ni una propuesta económica seria de ninguno de los partidos políticos. Eso es un problema que también la parte política tiene que entrar en la reflexión y plantear claramente con la información que se vaya pasando. Esta es más o menos la distribución de la coparticipación tributaria, en educación tenemos 30%, en salud, 11%, 18% en pensiones, en fuerzas armadas, 6%, policía, 6% y administración central, 3%. Los municipios tienen 20% y las universidades públicas, 5%. Aquí no entran las gobernaciones en el tema de la coparticipación y en el tema impositivo. Pero aquí también hay que ser claros. El 30% paga impuestos y el 100% demanda servicios y ese ese equilibrio definitivamente ya no va. Y hay que buscar por eso un nuevo pacto fiscal, una reforma tributaria que nos modernice, por ejemplo, el impuesto que puede haber y una política tributaria especial para startups, que son las, todo lo que es desarrollo tecnológico. Porque el desarrollo tecnológico ha generado tal cantidad de utilidades que en este momento, cuando ustedes miren en el Internet o en lo, donde puedan, en el acceso a la información, tres empresas, Google, Apple y Amazon, tienen el Producto Interno Bruto de 75 países. Entonces, eso quiere decir que están cambiando los conceptos de la economía, el Producto Interno Bruto, pero el desarrollo tecnológico implica un aspecto fundamental para los países. El Banco Europeo, para generar un aporte de 5.500 millones de dólares, de euros como hubo, o do, dólares fueron, tiene que hacer toda una reingeniería de aportes por cada uno de los estados, para que puedan llegar a un aporte capital de 5.500. Se les ocurrió una brillante idea, meterle una multa a Google de 5.500 por monopolio, y ahí les entró de inmediato 5.500 millones de dólares, y lo pagaron con una parte de sus utilidades. Por lo tanto, eso quiere decir que los conceptos económicos están cambiando vertiginosamente y hay que modernizarse y no seguir con el espejito retrovisor a ver cómo llegaron los españoles a Bolivia, cómo colonizaron, eso ya hay que ver 20 años adelante cómo podemos ir avanzando. Y lo que les decía, la hacienda pública en función a un partido y un objetivo que era la reelección. Si ustedes se fijan, todo el tiempo, primero, el 2009 viene un aumento salarial total de 12%, porque efectivamente aquí hubo una bajada, pero es el año en que más se aumenta. Si ustedes se fijan, el 2013, previo a la elección de 2014, se inventan el doble aguinal una medida social como del doble aguinaldo no se puede asociar a un crecimiento en el cual no todos los sectores crecen en la misma proporción. Pero a alguien se le ocurrió, por lo tanto es 8.3%, un aumento de 4.5 más el tema de básico da un 16.3 de aumento total el 2013 porque el 2014 habían elecciones y el 2014, que fueron las elecciones, se aumenta 18.3%. Y lógicamente aquí es donde tienen los dos tercios y el 2014 creo que toman la decisión de eternizarse en el poder y comienzan un tema estrictamente político porque el 2015 vuelven a aumentar con el doble aguinaldo más el aumento salarial 16.8, que es el último alto que se tiene aquí, 16.8%, y aquí ya viene el 21F donde perdieron. Y de ahí ya no era tan importante aumentar de una manera alta y se vuelve recién el 2018 el aumento para otra vez el doble aguinaldo aparece porque el 2019 habían otra vez elecciones. Entonces, cuando la hacienda pública se mete a trabajar en función básicamente a objetivos políticos pierde lo que es la perspectiva de la economía. Y aquí podemos ver que el año pasado, el 2019, no hubo aumento al salario al nacional, al salario mínimo nacional, pero sí va al haber básico un 4%, con una inflación de 1,51%. Cuando tuvimos los eventos de noviembre, el, en noviembre la inflación se nos subió aproximadamente a 3,9%, algo así. Pero deflaciona bastante el 2000, eh, en diciembre y la inflación en este momento cerrada estuvo en 1,47, o sea, un poco menos que el año pasado. Esperemos que el aumento salarial también esté en proporción a las nuevas condiciones y como dice el convenio de la OIT, que tiene que ser tripartito, vamos a ver, eso pensamos, no hemos recibido todavía el pliego petitorio, y es lo que vamos a tratar de solucionar en el más corto plazo posible porque se hace generalmente el primero de mayo el aumento pero no lo podemos hacer para no complicar las elecciones al, eh, faltando dos días para unas elecciones que son cruciales para el país entonces lo que vamos a hacer es tratar de inmediato entrar en negociaciones y poder solucionar este problema Aquí está la caída de los ingresos, fíjense ustedes, lógicamente de universidades, municipios, gobernaciones, llegan a 29 mil millones y de ahí va bajando. Y claro, muchas instituciones también han tenido la posibilidad de tener de una u otra manera, si usted tiene mayor ingreso, lógicamente que va a tener también la posibilidad de mayor gasto, pero cuando se baja el gasto, lógicamente ahí viene un problema. Y en el tema de inversiones… Tenemos aquí de que, ah, esta es la recaudación de, de impuestos, como también va apareado al 2014, de ahí va bajando y el año pasado sí estuvimos en las metas y esperamos que este año va a estar también por el mismo nivel. Y en la inversión pública, lógicamente tenemos la misma, el mismo comportamiento, y cuando vemos en montos, si sí llegamos a 5.065, que es un 14% del Producto Interno Bruto, es el más alto, pero a partir de ahí va bajando. Y el 2019 baja a 3.769. Como el déficit era muy alto, lógicamente ahí comienzan también a reducir el tema de inversiones. Y hemos hecho una revisión, hay muchos proyectos que se van a garantizar en carreteras, también con la cooperación tenemos en este momento unos 4.500 millones de dólares que son los que se van a ejecutar y también hay un stock de recursos por parte de la cooperación, estamos en unos 6.700 que esperamos agilizarlos y poder tener una mejor eficiencia. Entonces, la política del gobierno es básicamente bajar el costo de los gastos corrientes. En el presupuesto general de la nación tenemos 10 ministerios, que tienen un, un artículo que dice que pueden gastar en viáticos, gastos de viaje y también en alimentación, quiere decir que iba a seguir la farándula política. Entonces, eso no se va a tocar en absoluto y eso también seguramente lo vamos a llevar al tema de salud. Y lo que tenemos que ver acá es que todos los proyectos que se ejecuten tengan el impacto requerido. Se está haciendo una revisión de todo el plan de inversión, Aquellos proyectos que sí se tienen un, una buena ejecución o se están ejecutando correctamente se les va a dar curso. Y creemos nosotros que en el plan, en el programa fiscal financiero que hemos presentado con el Ministerio de Planificación y el Banco Central en un trabajo conjunto, vamos a tener un promedio de crecimiento para este año de aproximadamente 3.5, que esperemos que podamos subirlos por las medidas colaterales también que vamos a ir. Tomando en liberación de la parte de la economía, algunos aspectos de comercio exterior, se han mantenido los dos mercados más grandes, como ser China y Estados Unidos. Con Estados Unidos se están trabajando el tema de tasas preferenciales, con lo cual consideramos que se pueden aperturar nuevas posibilidades de inversión, sobre todo de inversión extranjera, que la de Bolivia estaba por debajo de la de Haití y de Honduras, que son países centroamericanos muy pequeños. Por lo tanto… El tema de inversión para el nuevo gobierno es un aspecto fundamental y creemos nosotros que hay los recursos más lo que se ha establecido dentro del programa fiscal financiero es darle sostenibilidad a todo lo que son pagos de bonos, inversiones y poder seguir apuntalando el tema también de la educación que esperemos tener una programación especial y un estudio especial que lo está haciendo el nuevo ministro Víctor Hugo Cárdenas para darle a las universidades también ese relanzamiento que necesita fundamentalmente y hacerlas competitivas a nivel nacional e internacional. Muchísimas gracias. En el litio, en el gobierno de Jaime Paz Zamora, se estaba firmando un convenio de explotación con la LITCO. Por alguna razón política o lo que quieran ver, el 93 se anuló ese decreto en la última fase cuando ya estaba listo, que si se hubiera firmado ese convenio con la Litco, estuviéramos explotando el salar de Uyuni y todo lo que es el litio desde 1993. Hasta ahora seguimos peleando por el litio y lo que hizo la Litco, que era la segunda empresa a nivel mundial, se fue a la Argentina y es la competencia más grande que tiene ahorita el salar de Uyuni. Entonces, creo que hay que despolitizar los proyectos que realmente dan una posibilidad de... Nuevos ingresos y desarrollo, por ejemplo, para Potosí. Son 1.200 millones de dólares, pero todo el mundo dice, queremos el 50% de la explotación. Nadie va a venir a poner 1.400 millones de dólares para que le saquen el 50%. Hay que ser realistas en el tema del proyecto, cuál va a ser el beneficio, porque hay muchos colaterales. Por lo tanto, creo que hay los proyectos, básicamente, en este caso de litio, que le puede dar una nueva generación de ingresos a todo el pueblo boliviano, sobre todo al tema de Potosí. Hay una buena noticia y una mala en el sector de energía. Tenemos un excedente del 80% de energía, porque se ocuparon de construir, construir, construir, pero no hay mercados. En este momento vamos a, estamos haciendo estudios para el acceso tal vez a la Argentina y a Brasil, para la interconectividad para que ese excedente que hay de energía pueda ir también a lo que es Brasil-Argentina, porque caso contrario la vamos a seguir perdiendo. Y la otra es tratar de entrar en lo que es el transporte público eléctrico, o sea, compra de buses donde podemos descargar una buena parte de esa energía y con eso reduciríamos el tema de lo que es la subvención a los eh, combustibles fósiles que de acuerdo a todas las fábricas que hay en este momento, las grandes, al 2050 no van a haber vehículos a gasolina ni a diésel, todo va a ser eléctrico y ya vemos los avances que se tienen. Con eso podríamos solucionar una buena parte de lo que es la subvención y entrar lo que le gusta a los medioambientalistas, una ciudad limpia. En este caso, Santa Cruz tiene todas las posibilidades de hacer un transporte público o también puede ser privado, con buses eléctricos, descargar parte de ese excedente que tenemos y reducir el tema de eh, los la subvención de los carburantes. Por otro lado, también esta apertura que se da con China en lo que corresponde a nuevos mercados, ya están haciendo las primeras exportaciones de carne y si como estamos viendo a los chinos les gusta la carne y se llega a consolidar, nos vamos, a tener que, nos vamos a tener que acostumbrar a comer pescado y pollo porque no va a alcanzar lo que se tenga que mandar a no ser que se tenga controlado pero es un mercado el que está latente ahí no queremos ideologizar el tema del comercio exterior, que ese es un error y con Estados Unidos también se están negociando tasas preferenciales y ver si en el alto podemos otra vez recuperar toda esa maquila que había en ese tiempo y que facilitaba el tema de las exportaciones porque cuando se cortó el tema de la ATPDA, toda esa gente se movilizó al Perú que sí tenía ese tipo de convenios, de tasas preferenciales y muchas inversiones se fueron directamente al eh, Perú. Entonces, es recuperar esa capacidad productiva y creo que con las negociaciones que se están haciendo en este momento vamos a tener esos dos mercados. Y la otra es que nuestras embajadas, nuestros Cónsules y los agregados comerciales, en vez de estar buscando dónde está el muchacho que vota por mí y llevarlo al consulado para que vote y estar en propaganda, que se ocupe de vender los productos bolivianos de todas las industrias y todos los productores para poder abrir nuevos mercados. Creo que el potencial productivo que tiene en este momento Bolivia hay que aprovecharlo, por ejemplo, el tema de alimentos eh, orgánicos tienen un valor agregado altísimo y mercados que se pueden manejar directamente con Europa, Estados Unidos y también con, o, eh, con China o con Japón. Ya nos a una situación. Se registra una disminución de la venta de hidrocarburos, un, un estancamiento en las recaudaciones de impuestos nacionales. ¿Cuál va a ser el, el, el efecto en el nivel subnacional cuando muchas entidades, especialmente gobiernos municipales, dependen gravitantemente de la coparticipación y del IDH? Tenemos que estar hablando de unas nuevas mancomunidades, de municipios, en una realidad frente a unas elecciones subnacionales que se nos vienen adelante. Primero que hay que decir que el que quiera ser candidato para gobernador o municipio la tiene que pensar muy bien y tiene que tener toda la capacidad y el ingenio para buscarle nuevas alternativas de generación de ingresos. ¿Qué estamos haciendo? Yo creo que hay que volver a lo que se planteó, un pacto fiscal. Y el pacto fiscal justamente es analizar ingresos, egresos y priorizaciones. Si usted tiene una constitución política del Estado que incorpora muchos derechos y de esos derechos que se vuelven competencias que van a los municipios y gobernaciones, lógicamente en este momento no alcanzan los recursos. Hay que trabajar en un pacto fiscal, ver nuevas fuentes de ingresos. Por ejemplo, cuando estábamos trabajando en el pacto fiscal, a mí se me ocurrió decir dos bolivianos por libra de coca consumida porque resulta que un día fui a dar una charla aquí en una fraternidad de cruceñazos, pero comenzaron a aparecer las bolsitas de coca y le dije, que ah, aquí parece que estoy en Yapacaní, porque estaban todos ahí con… Bueno, y es natural porque el norte argentino también consume bastante, entonces sería una manera en la cual se puede conseguir una buena cantidad de recursos y eso puede ser una renta destinada para el tema de salud, para el tema de atención de muchos de los drogadictos que tenemos y es un problema cada día más en las ciudades pero creo que si no se entra un pacto fiscal y donde entren también las universidades y cambiar los conceptos de lo que es generar nuevos ingresos para poder cubrir por lo menos las competencias mínimas asignadas ministro y usted cómo para considera viable la necesidad de constituir un proceso de concertación los candidatos frente a esta situación porque ya estamos habituados a escuchar maravillas que van ofreciendo cuando tenemos una realidad palpable, concreta, desafiante. De ¿Qué pasos se podrían seguir para entender tal vez a partir del gobierno de transición, aunque complicado también por el momento político que está viviendo, pero qué se podría hacer para lograr grandes acuerdos entre los distintos candidatos? por el tema económico es decir, ojalá definir ciertas políticas de Estado que permitan resguardar la estabilidad económica a futuro en el país y aprovecho de hacerle una última pregunta, la del millón si a usted ministro hubiera tocado el periodo de bonanza que tuvo el anterior gobierno ¿qué cosa hubiera hecho diferente? a ver Primero me voy por la primera pregunta. Aquí el tema de fondo es que la parte política y pasadas las elecciones, yo creo que tiene que haber un acuerdo nacional. Todas las cifras que vamos a sincerar, gastos de las distintas instituciones, tema de las empresas públicas, que es un trabajo que estamos haciendo, y también quiero decirle una cosa, estamos con la total independencia para poder proponer alternativas en el tema económico. Estamos trabajando con una nueva ley de energía, estamos trabajando con, revisando por ejemplo el tema de las pensiones, porque es un tema fundamental darle la garantía a los jubilados de que su plata va a estar bien resguardada, y lógicamente lo que estamos haciendo acá, esa parte de las posibles medidas a tomar, como ser temas en el tema de energía, en el tema de hidrocarburos, en el tema de proyectos específicos como el Hub de Virubiru, eh, todo lo que se refiere a la hidrovía, a Puerto Bush que faciliten todo el tema de comercio y accesos a mercados internacionales, yo creo que esas medidas que se puedan elaborar conjuntamente, servirán para que los partidos políticos pasadas las elecciones se haga un gran acuerdo nacional independiente de quién esté en las bancadas porque se necesita también cambios a la Constitución para liberar el tema de la economía. Están muy apretadas las condiciones y si no atraemos inversión extranjera va a ser muy difícil alcanzar los niveles de desarrollo que se tenían antes con los precios altos de materias primas. Y con respecto a qué haría con la plata que había antes, si yo hubiera sabido que iba a llegar a ministro, 10 años no le hubiera dado tan duro al anterior ministro Arce Catacora, porque lógicamente uno de los pocos que siempre salía a la televisión diciendo que hay varios problemas, pero nadie nos creyó. Entonces, creo que la pregunta básicamente era un poco lo que yo hubiera hecho, aplicar lo que hacen las amas de casa y las madres, sentido común para administrar los recursos del Estado y ahorita Bolivia sería uno de los más países más exitosos.